Hernán la va a dar en conjunto con Guido Priano. La presentación se llama Redes de Acceso de Fibra Óptica Mayoristas. Les cuento mientras tanto que Hernán es ingeniero en electrónica y máster en dirección de empresas, y que Guido Priano es ingeniero electrónico. Ambos se desempeñan en INPLAN. Bueno, adelante Hernán. Bueno, gracias. Eh, perdón, un comentario. El, el monitor del timer me parece no... No, pero está apagado. Si es el que, está, si es el que estoy viendo. ¿eh? Digo por acá. Así no tengo que poner el reloj. Ok. Eh, bueno. Eh... Mi nombre es Hernán Arcidiácono. Eh, yo voy a dar... Hicimos con Guido la, la presentación esta de redes de acceso de fibra óptica mayoristas. Eh, una... Una primera aclaración, digamos, algunos de, de los aspectos técnicos de los cuales vamos a estar charlando están basados en, en documentación del Broadband Forum, nah, son de acceso libre, así que quien quiera detalle puede, puede acceder. El resto son opiniones eh, propias y algo de experiencia que estamos haciendo en el, en el tema en función a, a que estamos trabajando algunos de estos de estos proyectos la presentación está estructurada en, en dos grandes partes una un poco explicar el, el contexto de por qué surgen este tipo de, de redes y la otra más de las consideraciones más técnico operativas de, de este tipo de redes eh, arrancamos la primera parte la de la de contexto eh, primer elemento digamos que vamos a tomar dentro del, del contexto la industria de telecomunicaciones eh, la, la industria de telecomunicaciones es una, una industria que originalmente nació como un monopolio. Eh, la realidad es que si uno la piensa un poco, las infraestructuras eh, tienen, tienen lógica, digamos, que hayan sido para las infraestructuras de distribución que hayan sido monopólicas, por, como uno lo piensa en la distribución de agua o en la distribución de, de ciertos servicios públicos que llegan a, a los hogares, Pues no, no tiene sentido superponer redes. Entonces esto empezó como un monopolio, lo que se llama monopolio natural. Eh, y, y después, hacia fines del siglo pasado, qué lindo decir esto, del siglo pasado y haberlo vivido, eh, empezó a estar en, en competencia, digamos, ¿no? y, y se generó un círculo súper virtuoso, porque la verdad es que la, la industria evolucionó un montón, llegando a más gente con más servicios, con, mucha, con muchísima evolución. No obstante, estando en, en, en un mercado en, en competencia, eh, empieza, empiezan a aparecer algunos problemas. Digamos, ¿no? la industria es muy capital intensivo. Eh, con el tiempo van, los márgenes eh, se van erosionando, con lo cual los repagos de, esos, de esas inversiones se van alargando. Eh, y bueno, nada, la, la, la industria telco se empieza a poner eh, a tratar de poner creativa para mitigar esos efectos empezando a dar lo que se llaman servicio de valor agregado, en algún momento se incorporan los data centers a, a la oferta en algún momento las, el, la computación como servicio digamos, se incorpora a la oferta de muchas de esas cosas, de hecho las industrias telco las empresas telco se fueron saliendo ¿no? o sea no fueron muy exitosos ahí eh, y también obviamente con la estrategia de eh, ir eh, eh, consolidándose, con un proceso de consolidación de la industria, empresas juntándose o una comprando a, a la otra. Siempre, digamos, tratando de abordar esta, esta problemática. Así todo, no, nada no alcanza. ya no alcanza. Eh, entonces, ahora, ahora en, en un cachito, aguantenme, vamos, vamos a contar eh, una, una nueva estrategia que, que emerge, digamos, o que ha emergido en estos últimos años. El segundo elemento es el tema de FANS. FANS es Fixed Asset Network Sharing, o sea, redes fijas eh, compartidas. Redes fijas de acceso compartidas. El, el concepto de FANS es un término digamos, que, que usa el Broadband Forum. Eh, no es exclusivo para la fibra óptica. Yo lo voy a hablar desde la fibra óptica, me parece que hoy no tiene sentido hablar de, de otra tecnología, por lo menos para redes fijas. Pero también nada, podría aplicar a, a redes de cobre digamos ¿no? eh, Y básicamente el, el, el Broadband Forum en el FANS Lo que establece digamos, es la manera que un proveedor de infraestructura Que lo llaman INP Por Infrastructure Provider eh, Puede exponer su red A otros, eh, a otros operadores que son virtuales los, los que aparecen ahí como VNO y eso eso esa esa red la puede particionar lógicamente entonces eh, de esa manera una única infraestructura eh, puede ser utilizada digamos por, por varios operadores eh, esta esta definición del broadband forum aplica a las interfaces que tienen que establecer las dos las dos partes para poder hacer uso de, de la red básicamente ¿no? eh, y bueno, nada, ahí, ahí abajo están citados algunos de los documentos que, si alguno quiere de nuevo profundizar, puede entrar al Broadband Forum y, y bajarlos. Eh, entonces, repasando, el Broadband Forum define por un lado al, al INP y por el otro lado al BNO. El, el INP es el, el proveedor de la red, el que tiene la red eh, física. Cuando decimos física, vale la pena aclarar. Digo, pues yo he trabajado en estos proyectos ya de hace varios años. Eh, física no necesariamente Solo física, sino también eh, La tecnología, digamos, que va arriba De esa red de física Lo digo porque en algunos momentos Y hay, de hecho, proyectos que buscan compartir Exclusivamente la parte física digamos, Pero eso, la verdad, que económicamente No es, no es viable ¿no? Entonces el, el INP agarra esa red física y la, la particiona de alguna manera para que pueda ser utilizada por los, los BNOs, y después, nada, tiene todas las interfaces y herramientas que necesita el BNO para poder operar sobre esa red del servicio de sus clientes. Porque el BNO es el que tiene los clientes, eh, con lo cual es el que, el que eh, diagnostica, tiene que diagnosticar sobre los clientes, tiene que hacer el provisioning sobre los eh, clientes, y, ese, y también, nada, maneja los servicios, customiza los servicios y demás. En el grafiquito no se llega a ver bien, digamos, por el tema de colores, pero hay, hay un o más negrito y uno, uno más gris. Eh, y en realidad eso lo que no se llega a ver bien es que los, lo, los CPs que están ahí sobre la izquierda, digamos, debieran tener también distintos colores porque están compartiendo, están compartiendo la red. ¿no? Eh, el Broadband Forum define a su vez distintas arquitecturas para, para el modelo FANs. El, el primero de ellos es simplemente, cuando digo simplemente no es porque sea simple, digamos, pero es, es una capa de abstracción que desde, la, desde, el, desde el sistema de gestión se puede hacer para hacer pensar a los VNO que, esa, que la red está particionada lógicamente. Pero esa partición eh, no está hecha sobre la red. La realidad es que simplemente es una abstracción. Sin embargo, es el, eh, es el modelo que yo diría... Más fácil de implementar o más lógico de implementar. ¿Por qué? Porque eh, cuando uno va a exponer esta red a tercero, primero tiene que tener la red. Y si tiene la red, seguramente la construyó hace unos años. Y si la construyó hace unos años, tiene equipos legados que no permiten otra, no permiten otra cosa. Así que este es como el modelo, digamos, casi diría eh, por excelencia. Después hay otros dos modelos, digamos, en donde el, el, modo, el modelo de virtualización de Nodo es, en ese caso, si sí, eh, los equipos de acceso pueden, eh, pueden generar la partición lógica dentro de ellos, eh, pero de nuevo, habría que tener en toda la red esos equipos para poder soportarlo de esta manera, o si quieren, el esquema que es el cual debiera atender todo esto, que es el del Software Defined Access Network, o sea, una red de acceso eh, manejado por, por software eh, en donde de hecho algunos dicen tenerlo, pero para mi gusto, digamos, eso todavía todavía no está en condiciones de, de ser implementado porque parte de lo que debiera pasar es que la red esa debiera ser multivendor y multitecnología y para mi gusto eso está todavía un poco lejos eh, El tercer elemento del contexto es las CERCO y las NETCO. Y suena, suena raro, para que no lo yo alguna vez todavía esto. Pero la realidad es que de hace algunos años, en grandes operadores, lo que ha pasado es que, no estamos hablando de un tema técnico, sino de negocio, han separado a sus empresas en dos. O sea, la TELCO, y cuando, y cuando la dividen en dos, la dividen societariamente en, en dos. O sea, dos empresas separadas. Una que explota el servicio y otro que es el dueño de la infraestructura. ¿Sí? O sea, la Serco es la que vende los servicios al cliente y la Netco la que tiene eh, la infraestructura. Nada, no, no vamos a entrar en detalle acá, digamos, sobre todo porque estamos medio corto de tiempo, pero eh, esto obedece a que dos empresas distintas, con dos focos distintos, eh, con quizás acceso al capital de una manera distinta, con riesgos distintos, porque tiene infraestructura, puede conseguir plata más fácil porque esa infraestructura que seguramente de fibra óptica y está enterrada, digamos, hay un activo digamos, con el cual respaldar. Entonces hace, hace que cada una de las dos performe mejor que las dos juntas. Eh, entonces, ahora si tomamos las tres cosas, los, los tres elementos digamos, que vimos dentro de esta parte de contexto tenemos que uno planteamos inicialmente que la infraestructura de telecomunicaciones o las empresas de telecomunicaciones tendían a ser monopólicas en el pasado. Si ahora agarramos y ponemos a la parte de infraestructura como única en una determinada zona, de alguna forma estamos haciendo probablemente la forma más eficiente, digamos, no superponer muchas redes. Hoy hay tecnología que permite que esa única red no sea explotada por un único proveedor, que es el problema del monopolio. Entonces yo puedo tener a, los proveedores, a varios proveedores arriba de una única infraestructura, pero compitiendo ellos entre, entre sí. Eh, y bueno, nada, este, estas CERCO y estas NETCO que empezaron a, a aparecer, el primer caso creo que es del 2014, digamos, no es que es algo de, de anteayer, ¿no? Eh, también abona en esta misma teoría porque acá es donde se junta el concepto que vimos de fans del de INP que es el proveedor de infraestructura es el equivalente al de la NETCO antes esa empresa esa, esa telco que se vendía servicio a sí misma nada más ahora se convierte en una NETCO y aprovechando el modelo del Broadband Forum puede disponibilizarlo a múltiples operadores ¿sí? eh, así que bueno Vamos ahora a, a la segunda parte, a, las, a los temas más técnicos y, y operativos. Eh, bueno, por un lado los componentes, eh, los componentes del sistema. Eh, a ver, este, este gráfico solo está para después poner, verlo como contraste de uno que viene un poquito más adelante, digamos, ¿no? Pero eh, si quieren, eh, lo, lo que grafica acá es el sistema de gestión, el corazón del sistema de gestión, que, que en una telco es el, el BCS y el OSS, el, el, el B es de Business y el O de, de Operation, eh, en donde, de hecho, la parte B es la parte más de los modulitos grisecitos que están más arriba y la parte de Operación es la parte de, blan, de los modulitos blancos, digamos, de más abajo, digamos, ¿no? Entonces, este es el esquema clásico que tiene una, una telco para su sistema de gestión, eh, Ahora, cuando nosotros hacemos la división entre el proveedor de infraestructura y, el, y los operadores virtuales, uno a priori diría, bueno, el, el gráfico anterior le tiro una línea ahí por el medio y una parte queda de un lado, otra parte queda del otro. La teoría suena bien y esto es lo que está escrito acá. Esta parte es la teoría, digamos. ¿no? Entonces, uno que dice, bueno, del lado de la red, ¿qué me va a quedar? Todo lo que tengo que hacer de gestión y configuración y de diagnóstico de red... Eh, todas las herramientas de fault y performance. Eh, tengo que darle quizás, ahí están mencionados, herramientas para que, los, que el, el BNO eh, diagnostique a los clientes. Si bien los clientes no son de la red, bueno, hay cosas que técnicamente, si no, no se pueden resolver. ¿no? Y si vamos del lado del BNO, eh, bueno, nada, va a estar todo lo que tiene que ver con el, con el cliente principalmente hay algunos aspectos que son del negocio, o sea, tener un CRM, la parte de atención al cliente, de assurance, toda la configuración del de equipo remoto y de los servicios, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de, de clientes. Ahora, en la práctica, esa línea que en realidad se trazó en el medio, no está en una línea, digamos. No hay cosas que quedan para un lado y cosas que quedan para el otro, sino que, por más de un motivo lo que hay es alguna suerte de duplicación, digamos, ¿no? eh, A ver, ¿y por qué esto, digamos? En, en algún caso, digamos, eh, nada, por una cuestión lógica. Yo soy un operador virtual de red y, y de alguna forma hay ciertos aspectos de la red que necesito conocer, a pesar de que no tenga la red. Entonces esa división de decir red y cliente no es, no puede ser tan tajante. El otro aspecto, y lo que yo creo que, por lo menos en la práctica, yo veo complica un poco estos proyectos, es que los dos que se juntan, o sea, el que va a vender la el servicio de infraestructura red y el otro que viene a comprarlo, es que los dos son operadores. Entonces, como los dos son operadores, los dos también tienen sus prácticas eh, propias del operador. Entonces, eh, a ver, nosotros esto es lo que vemos en, hoy, hoy en la práctica. Yo puedo tener un set de alarmas para, para dar en la, en la suite default, eh, y el otro operador quiere otro montón de alarmas. Entonces, dice, bueno, pero estas son las alarmas de red que yo te quiero dar, que son me parece que son las, las que necesitas para operar. Y el otro entiende que necesita otras cosas porque ya tiene los sistemas de antes, porque ya tiene también su propia red. ¿Sí? Esto es lo que nosotros estamos viendo en la práctica. claro digamos que nosotros... Estamos en, en proceso de implementar nuestra, eh, eh, nuestro primer VNO, eh, y a su vez, como VNO, estamos sobre, otra, sobre otras redes. O sea, estamos de, estamos de los dos lados del mostrador, digamos. Así que conocemos de alguna forma las dos problemáticas. Eh, yendo a la, a la red, bueno, nada, y esto un poco para pasar. Alarmas. O cómo, cómo lo lleva adelante un proveedor o otro proveedor. Hasta eso es lo que, las diferencias que tienen en las interpretaciones de las cosas o las prácticas y demás. Perdón. Te, no, sé, eh, no nos no está, está pasando ahora y es, es algo que es muy habitual. No, no sabía dónde no sabía dónde venía y era el coautor Yo digo <risa> quién está preguntando algo <risa> que ha seguido. Eh... Bueno, entonces decía eh, los, el tema de los elementos de, de la red la, la, la primera parte y aunque parezca un poco trivial esta red de, de agregación porque nosotros cuando trabajábamos en estos proyectos al principio algunos de los futuros BNO venían a pedirnos conex, conectividad directa contra las OLT o sea, fíjense qué grado de inmadurez que había en, en años atrás digamos, ¿no? Hoy a todos les queda claro que esta red sirve para juntar a todas, agregar a todas las OLTs eh, las que uno puede tener dispersas por, por la ciudad y llevarlo a un único backhaul por BNO, digamos. Digo único, no, no, no estoy hablando de tema de redundancia, estoy hablando de eh, nada, un punto de interconexión con todos los grados de redundancia que ustedes eh, quieran. Y a su vez, múltiples, eh, múltiples eh, BNO, ¿no es cierto? Eh, después, por otra parte... Eh, nada, en la, la, en la red de acceso el corazón de una red de, de tipo PON es la, es la OLT. Eh, la OLT es el equipo central, digamos, que se pone en los central office o en los, o en los hubs, digamos, no sé. Eh, y bueno. Nada, según el modelo que, es, que adoptemos del World Bank Forum, ¿la OLT será consciente de esta partición, de que existen varias particiones lógicas o no? En el modelo que nosotros hemos eh, adoptado, no. Eh, bueno, obviamente sobre la OLT se hacen un montón de configuraciones, toda la parte de default y performance sale de ahí, de hecho yo diría es uno de los talones de, tal, talones, talones, talones de Aquiles. Digamos, porque en, eh, la discusión que decíamos recién con Guido de que eh, alguien pide muchísimas alarmas, eh, nada, uno de los impactos tremendos es, eh, es sobre la performance de la, de la OLT. ¿no? Eh, en nuestro caso en particular también, para mencionarlo, las, las OLT las tenemos multimarca, no tenemos solo una, una marca, digamos, así que también eso es un desafío, digamos, para hacerlo después. Eh, muy homogéneo hacia el lado del, del bien no. Eh, después, bueno, la red de distribución óptica, eh, en este caso la red de fibra. Si conocen cómo son las ODN en una red PON, son redes espliteadas: eh, 32, 64, 128, dos o tres niveles de espliteo. En nuestro caso particular, tenemos dos niveles de spliteo con, eh, con 128. Perdón, sí, dos niveles de spliteo con, 100, con 128 de, de splitting. Y hasta acá en realidad es donde llega la red del, la red del, del operador, del INP. Eh, porque el drop para después llegar a la casa del cliente, eso es eh, parte del BNO. Es, es, es, es el dueño del cliente también de esa instalación. Eh, Voy a tratar de saltar un poco más rápido, queda poquito tiempo. Eh, bueno, nada, del backhaul es simplemente la conexión entre las, entre las dos partes, me parece que no hay, no hay mucho para agregar acá. Voy, voy a saltar así, no nos quedamos sin tiempo. Eh, bueno, el CPE, la, la ONT, digamos, en el caso particular, digamos, de Redes esto es, ya eh, está del lado del, eh, del VNO de quien provee los servicios, o sea, de los proveedores de red, nada, no, no, no tenemos injerencia sobre esta parte. Eh, nada, podría pasar desapercibido, pero acá, digamos, el, el tema crucial es el tema de interoperabilidad. Eh, porque la, si bien el tema de interoperabilidad está súper avanzado y súper conocido, algunas veces lograrla no es tan no es tan sencillo, básicamente por trabas que ponen los vendors. Algunos vendors son un poco más abiertos, otros son mucho más cerrados y hay que establecer alguna negociación para que habiliten la, la interoperabilidad. ¿no? Y después, bueno, nada, el desafío está también lograr mantenerla, porque una cosa es cuando uno tiene el gobierno de su red, en donde tiene la, la OLT y la ONT, digamos, de alguna forma hermanadas, de la misma marca y cambia firmware en un lado, cambia firmware en el otro y tiene todo ese gobierno y ahora lo que tiene uno acá es, en nuestro caso, multivendor en la OLT y del otro lado nada, lo que pongan los otros obviamente eso que pongan los otros requiere un montón de pruebas de, insisto, interoperabilidad eh, eh, protocolos para la homologación de servicios y demás, pero genera todo un desafío, digamos, no nada que no se pueda superar, pero que tiene que ver más que con un tema técnico, con un tema yo diría eh, algún aspecto comercial que tiene que ver con los vendors y bueno, el aspecto técnico digamos de que ya el, el gobierno de esto es un poco más difícil y bueno, nada, finalmente y nos quedan tres minutos según veo ahí eh, algunas consideraciones en el tema de campo, digamos ¿no? eh, a ver, de todo lo que vimos hasta ahora, puede ser más o menos difícil ponerlo en marcha puede llevar más o menos tiempo pero tenemos total gobierno una vez que, lo, o sea, una vez que desarrollamos las interfaces y estamos operando esos dos sistemas interconectados Nada, tenemos gobierno total desde un lugar centralizado. Cuando nos vamos a campo, estos, aquellos que trabajamos con, con redes de, de planta externa sabemos que tiene sus dificultades de gobernar lo que pasa ahí, digamos, ¿no? En cuanto a las prácticas que hay, en cuanto a la calidad, en cuanto a que se cumplan esas prácticas y un montón de cosas. Y si ahora encima voy a tener a varias empresas trabajando sobre la misma red. Nosotros entendemos que nos está presentando un desafío, digamos, a, a, a futuro. Eh, ese, ese, si quieren ese desafío, nosotros decidimos mitigarlo, digamos, con eh, nada, alguna, algunas cosas, digamos. En primer lugar, eh, las diferencias de los procesos de asignación de recursos en campo puede llegar a ser algo verdaderamente complicado. Que se resuelven razonablemente de los sistemas, pero pueden generar, puede haber distintos procesos que colisionan de tal, de tal manera que, nada, uno asigna un recurso y el otro proceso está esperando tomar ese mismo recurso, digamos, ¿no? Hay que lograr eh, cruzarlos bien para no, no tener un desgobierno desde ese lado. Eh, por otro lado, para que después lo que uno asigna realmente sea efectivamente usado, y todos sabemos que eso es muy difícil de controlar, por lo menos de una manera eh, razonablemente desde, desde el punto de vista económico. Eh, bueno, uno le pone un poco de mitigantes. Los tag NFCs en los cables de bajada, los tag NFCs en las CTOs y, y, y demás puede llegar a ser algo, algo de mitigante. Eh, y por último, bueno, nada, terminales terminales ópticas que no necesiten que nadie las abra ni nada por el estilo y que simplemente alguien venga y se conecte desde afuera así que bueno queda un minuto según ese timer voy a tratar de estar puntual eh, un poco las, las conclusiones de esto ¿no? Eh, a ver todo el, el sufrimiento que tiene la industria por las, las pérdidas de márgenes y además lo inten, intensivo que es eh, en términos de, de capital, la verdad que hay alguna salida desde, eh, habilitada hoy desde el punto de vista tecnológico, que en el pasado no lo, no lo había. Eh, me parece que la tendencia esta de las NETCO y de las CERCO también eh, hacen matching de alguna forma con esto. Eh, con lo cual, nada, el, el, el escenario que nosotros vemos a futuro es cada vez la aparición de más y más casos. En particular, eh, el, en la Argentina, Hoy tenemos cuatro, cuatro empresas en distintas geografías en condiciones de dar, de dar estos servicios. Eh, y en particular nosotros somos usuarios de dos de ellas. Y, y, y, y, y, y la parte de nuestra red, nada, le vamos a dar servicio a quien quiera venir. Hoy ya tenemos al propio operador y a otro con el cual hemos firmado contrato. Así que queríamos charlar de este tema porque vemos que es un tema... Que empieza a ser creciente y nada, lo pusimos un poco acá a disposición de, de ustedes. Eh, ahí dice cero y yo terminé. Eh, así que nada, si, hay, si hubiera preguntas, si hubiera preguntas la contesta Guido, que, que es el que sabe. No para tanto, no para tanto. <risa> bueno, tenemos, tenemos preguntas. Tenemos una pregunta de... Eh, remota quien quiera hacer alguna consulta Hernán y Aguido, por favor acérquese al micrófono mientras tanto, Guillermo, adelante Sí, tenemos una pregunta de Asael Fernández que dice, ¿se podrían abrir mercados de fibra óptica oscura en nuestra región o su existencia contribuiría a un mejor modelo de fibra óptica mayoristas? A ver, para, no sé si lo, si lo no sé si entendí la pregunta, ¿eh? perdón eh, dice, ¿se podrían abrir mercados de fibra óptica oscura en nuestra región o su existencia contribuiría a un mejor modelo de fibra óptica mayoristas? Mira, a ver, esto, nada, ya es una opinión muy personal, digamos. Eh, yo, yo veo la fibra, el, el tema de la fibra oscura nada, se agota siempre, digamos, ¿no? Entonces yo no, yo no lo veo como.. Eh, no, no lo veo como un mercado en sí mismo, digamos. Sé que es un requerimiento siempre del mercado que eh, después se choca contra la disponibilidad. Eh, obviamente, si hubiera... Cuanto más disponibilidad de fibra hay y uno pudiera montar esto arriba, eh, definitivamente a, a, apalancaría este, este modelo. Hoy yo no lo veo naciendo desde ese lado, digamos. ¿no? Yo lo que veo es alguien... Lo que vemos en general es alguien que ya tiene esta red y que decide explotarla de una manera más, eh, más eficiente. Eh, porque si no, eh, ¿cuál es la realidad? Si uno no es el incumbente en algún lugar, eh, termina teniendo el 15% de share del, del mercado, y el de al lado también. Y, y ahora, en cambio, si el de al lado se sube a mi red, terminamos explotando el 30% del mercado con la misma red, y eso debiera ser, y, y pero, perdón, creo que no lo dije en las conclusiones, esto debiera ser que sea más fácil tener fibra más disponible en más lugares y, y de alguna forma nada, mejorar el acceso de un montón de gente ¿no? perdón, no sé si sí, estoy pensando pensando tal vez en, en lugares nuevos contendidos nuevos de fibra óptica se podrían llegar múltiples empresas a un mismo lugar con la inversión de uh, tender fibra en una zona y que lleven múltiples empresas a través de este modelo, eso creo que es el fuerte de este modelo que no se requiere la inversión de muchas empresas en un solo sitio, sino que una empresa llegando a un sitio puede brindar servicios a múltiples empresas. Eso es súper interesante. Genial. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Tenemos el micrófono en sala. Adelante, por favor. Sí, sí buenas tardes. Eh, por ahí mencionabas que ustedes son ya usuarios de, de una red mayorista. Mi pregunta va sobre la parte económica. Eh, en su experiencia, ¿hasta qué porcentaje del ingreso o del costo hacia el usuario final se puede dis destinar a la renta o, o al alquiler de, de esta red mayorista? O sea, en, en el esquema financiero, eh, supongo que sí es rentable para ustedes porque lo están haciendo. Sí. Eh, pero, ¿hay algún tope, algún estándar o alguna recomendación? No, me, eh. A ver, quizás de algunos valores yo no, no puedo hablar por, por algunos aspectos de confidencialidad, pero, eh, a ver, te digo algunas cosas. Primero, la Argentina no es el mejor país para hablar de, de precios, porque cuando hablamos del dólar, nosotros el dólar no está cambiando todos los días, digamos, ¿no? de, de valor. Eh, pero, a ver, he visto la siguiente evolución. Primera cosa... Eh, algunos empezaban comercializando en función a los hogares, eh, pa, eh, teniendo que pagar FIS, en función fijo me refiero, en función a los hogares pasados, y después eh, eh, eh, pagar por cada uno de los hogares que se conectaban. ¿sí? Ese modelo fue el primero que empezó en la Argentina y te diría dará unos dos o tres años, no va más eso. Nadie ya quiere pagar por los hogares conectados por los hogares disponibilizados, digamos. ¿no? Porque si no, cierra el negocio. Entonces empieza a haber un modelo por los hogares efectivamente conectados. Eh, en general se están cobrando en dólares, eh, están cayendo también en sus valores. Originalmente he oído hablar de precios de 12, 13, 14 dólares. Después de 10, y hoy te puedo asegurar que está bastante menos que eso. Eh, pero es, yo diría que está todavía en un proceso de negociación, renegociación permanente. O sea, nosotros hoy vendemos más barato de lo que, eh, de lo que estábamos. Porque nosotros empezamos comprando primero. Eh, y ahora estamos renegociando con aquellos, aquellos que le compramos. Eh, yo diría a, a los valores que manejamos nosotros, el costo del puerto probablemente es alrededor del 50% del. Eh, al 50% del precio final que vos estableces al cliente. Pero en la situación que estoy viendo hoy, que yo no estoy muy seguro que sea la que se vaya a mantener, porque el precio de Internet de alguna forma también está, está cayendo. Entonces, eh, y de nuevo, en nuestro caso está muy deformado por la situación macroeconómica de, de Argentina, con un dólar que va, que va variando demasiado y que a nosotros nos lleva a permanentes renegociaciones. Eh, pero sí te puedo decir que los precios están menos de 10 dólares, algunas veces bastante menos, eh, que se cobra por puerto conectado, y que no hay en general en el mercado mayores exigencias. Antes te decían, bueno, si no, si no te, me pagas un fee por, por esto, decime cuántos puertos me garantizás que me vas a comprar. Hoy, hoy en el mercado ni siquiera está eso. Ni para comprar ni para vender, en, el, en, el, en nuestro caso hacemos las dos cosas. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. No, gracias, Hernán. Bueno, no bueno. hay más preguntas. Entonces, muchas gracias, Hernán, por tu presentación. Un bueno, aplauso, por favor. Gracias. Invitamos a pasar a nuestro próximo ponente, es Junior Coraz.